Ya. No. La compresión es lo mejor que hay para que lo sepáis. Eso es idea de Carmen. Y es lo mejor que te puede pasar. Así que hay que aprender a venderse bien y con compresión. Esto es lo mejor que ¡Ay, para esas heridas! ¿Ya?